¿Qué es, traicionera, es traicionera. Que lo que es mi gente? Ya tú sabes, aquí está Magic Juan, el duro. Y voy a estar aquí con Giovanna Sánchez en Stereofónica dando una entrevista y hablando de mi nuevo sencillo. Pásame la botella. Voy a beber el nombre de ella ya lo saben, allá nos vemos ¿sí? Amigos de Estereofónica, nuevamente estamos en este espacio musical en el que conversamos con grandes artistas y los invitamos para que estén muy pero muy conectados porque hablaremos con una leyenda del movimiento urbano latino y es que ¿cuántos de nosotros bailamos con el tiburón, latinos, el grillero, está buena? Maggi Juan, bienvenido a Estereofónica. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo súper bien de telado, aquí aquí súper super tranquilo, relajado y feliz. Bueno, Magic, me alegro que esté súper relajado y muy feliz para nosotros también de tenerlo aquí en Estereofónica. Usted es cantautor, compositor, productor de ascendencia dominicana, de razón tanto sabor con cada canción y éxito que saca, y además pues es conocido también en gran parte de Latinoamérica con el apodo del negrito del swing, ¿no? Por haber sido el vocalista de la agrupación Proyecto 1 Sí, total, total, o sea, este, no, me siento, me siento súper bien de, de poder, este, tener una, una carrera lleno de, de, gracias a Dios, de, de éxitos y, lo, y logros, y, y todo, y todo eso, o sea, de, de implementar géneros y afectar el, el, las culturas la cultura latina, el movimiento, todo lo que ha pasado en el mundo en el mundo urbano, en el mundo global de, de, de esas, tú sabes, de, de, de, de llevar la latinada al mundo. Entonces uno se siente súper bien que ha puesto su por su parte, ¿no? Mi granito de arena. Claro, un granito no, un granote de arena, ay, amo, ay, amo, porque ay, muchas de las canciones de Proyecto 1 pegaron uh -huh. bastante, pero ¿podríamos decir, Magic, que el tiburón fue según? Eh, bueno, el, el, yo diría que todo empezó con Brinca, que fue uh -huh. el primer ¿no, éxito. Eh, eh, que nos puso a cantar al, alante, sí. al frente de multitudes y, y, y a empezar a seguir ya pasaportes. Eh, después de eso, Está Pegado, que, o sea, se hizo porque cuando salimos con Brinca siempre decían, wow, están pegado eso, y yo, bueno, no, me grabó un tema que se llama Está Pegado, Está pegado para pegado. A ver si, si sigue esta vaina, y así funcionó, pero definitivamente fue con... Eh, con la grabación de, de, de El Tiburón, que cambió, que cambió todo, que cambió todo, o sea, ya fue una globalización muy distinta, ya, ya era rompiendo, rompiendo barreras en, en idioma, en cultura, en todo eso, o sea, vimos, vimos que... En, empezamos a vender discos por Asia, por Europa, por Australia, por o sea, los Estados Unidos, con los gringos, con todo. Entonces, eh, definitivamente, Tiburón, Tiburón fue, o sea, si estamos hablando del género, Tiburón, Tiburón viene siendo lo que tal vez el despacito del género. Oye Juan, bueno, o sea, en este momento está presentando este nuevo lanzamiento musical Pásame la Botella, que es una versión actual del clásico del 2005, pero antes de eso hablemos un poco también de este recorrido musical que ha tenido porque bueno, después de Proyecto 1 usted se lanza a grabar eh, material en solitario, en 2003 debutó también con el sencillo La Prueba. Quiero preguntarle, Ma eh, Magic, ¿es fácil hacerse un nombre como solista, como artista después de ese éxito tan grande como lo fue Proyecto 1? Bueno, eh, yo diría que eh, no, no es fácil de, de, de, de, de por ejemplo, agarrar y, y decir como marca voy a superar con mi marca. Pero lo que, lo que uno sí busca, lo que uno sí quiere, es eh, pautar otra marca, y en este caso fue Maya y Juan, y eso yo sabía que como un principio con proyecto, eh, había que hacerlo tema por tema, país por país, este, año por año álbum por álbum y, y, y sí, saliendo con, saliendo con esta eh, buena y meneando la pera que me fue súper bien ahí Hoy se... la última vez, que fue mi, mi tercer sencillo donde invité a Eri Herrera a cantar eh, o sea, de, en ese primer álbum de la prueba eh, ya me consolidé, eh, ya con tres canciones que funcionaron súper bien globalmente tuvieron o sea, este... Eh, eh, conocimientos en los, en, los, eh, te, en los premios, que si Latin Billboard, nominaciones, que si premio lo nuestro, nominaciones, todo eso, entonces uno se siente súper bien. Y no solo nominaciones, para mí lo, lo importante era empezar a girar y ver cómo está funcionando y, y cuando empieza a explotar todo eso, uno empieza a calmarse y decir, ok, eh, con quien dice todo está bien, todo va suave, porque al final un, un nombre no pega, eh, la marca, la música pega, la marca y el nombre, y eso fue lo que pasó con Proyecto 1, entonces yo dije, bueno, si tú, si tú hiciste la mayoría de, de los que has pegado, entonces, ¿para qué, te, pa qué tenerle temor? ¿no? O sea, vamos a darle, y, y por eso, gracias a Dios, que, que he logrado... Eh, mantenerme vigente y ha tenido éxitos ya como solista y hacer mis giras propias y de todo y, y nada más con eso uno se siente súper bien porque ya, ya vi que empecé a, a capturar los mismos mercados que tal vez eh, otros que salen de un grupo no pueden reconquistar, entonces de, de poder eh, seguir en los Estados Unidos, en, en República Dominicana, en Latinoamérica, en Europa, y, y hasta llegar a mercados donde uno no ha tocado, porque, por ejemplo, la primera vez que, que hice gira en Rusia fue como Magic, ¿me entiendes? En el 2019 fui, un, fui uno de los primeros artistas latinos de hacer conciertos en Nueva Zelanda ¿sí? O sea, ya durante una gira en Australia y de todo, eh, Asia, eh, uno se siente súper bien porque, o sea, y toma tiempo, tema por tema, ¿Me entiendes? De ahí obviamente saqué mi versión de mil horas que pegó full eh, y entonces mi último álbum que fue la prueba donde, eh, perdón, este The Short Bet, la apuesta segura y, y ahí fue, ahí fue de donde salió Baby Come Back y Baby Come Back fue una vaina bien, súper brutal para mí otra vez, o sea, top 10 en Billboard en los Estados Unidos y, y de todo, cada, cada álbum tiene su éxito entonces eso me hace sentir bien y ya vengo con mi álbum número 4 y por lo que estoy viendo ya tengo un éxito antes de sacarlo así que me siento bien y estoy tranquilo o sea yo creo que hay que tener mucha calma en lo que uno hace lo que está haciendo eh, enfoque no en lo que uno en lo que uno va a hacer y, y, y lo que uno quiere lograr y al final eso para mí es es lo más importante entonces eh, siempre lo practico Siempre trato de respetar el arte, tomar mi tiempo, asegurar que las mezclas son como son, asegurar que si quiero, si tengo una visión musical, que lo, lo desarrollo de la manera que yo me lo estoy imaginando. Yo no o sea, no juego, si, si necesito contratar una sinfónica, lo contrato, si necesito una guitarrita de no sé dónde, lo busco. O sea, cualquier cosa para asegurar que el tema eh, suena como debe sonar. Claro que sí, y definitivamente está sonando como, como, como usted lo, lo mencionó en ese momento, ya está pegando, ya está revolucionando esta, esta, esta nueva canción, Pásame la Botella. Eh, Magic, hace 20 años, más o menos, ¿no? Eh, proyecto 1, digámoslo así, que era eh, los reyes del merengue, ¿no? O sea, del merengue dominicano. Sin embargo, claro, claro. vimos que eh, en la década ya, o, o, o en el 2000, más uh -huh. o menos entró el reggaetón. ¿Qué tanto uh -huh. cambió o cómo se transformó o quizás cómo lo absorbió? Recordemos también a estos artistas como Sandy Papo, El General. ¿Cómo, digamos, cómo, qué tanto cambió eh, este merengue? Bueno, en, claro, durante los noventas, eh, básicamente lo teníamos, como quien dice, bajo, bajo la manga, controlado. No había otro grupo con, con más éxitos, con más giras, con más venta de discos. Um, y esa fusión entre el merengue y el urbano, que le pusimos merengue hip hop, otros le dicen merengue y dicen diferentes cosas, pero desde un principio le, le pusimos eso porque no, no estábamos solamente implementando alguien que hace rap, pero implementando ya la cultura de hip hop, el, vest el vestimiento, ya el flow de, de, de, de, de todo lo que uno estaba haciendo, pero como todo um, si, si uno no va refrescando todo el sonido, eh, y, y obviamente, obviamente si sí hay diferentes este, eh, eh, artistas también haciendo lo mismo. Eh, o sea, se puede ir cayendo un ritmo. Encima de todo eso, cuando hay 20.000 artistas que tal vez no lo están haciendo con calidad, que están sacando por aquí uno en otro país, otro en otro país, y, y, y, y empiezan como a matar el sonido, eso acaba con un género. Y recuerda que lo que nos pegó a nosotros, porque si tú hablas de merengue, merengue ya en 90 era música de mis padres, ¿no? Pero nosotros lo agarramos y lo, lo refrescamos para la juventud, ¿sí? O sea, le metimos ya sonidos electrónicos, le metimos hip hop, le metimos rap, le metimos de todo. Y eso fue el boom. Y la juventud fue lo que habló, porque la vieja guardia no nos quería dejar entrar para nada. ¿Sí me entiendes? Ellos sí. Dijeron, y y esta vaina, y este moreno con los pantalones cayéndose, o rapeando. Y este, ¿Qué es lo que están haciendo? Y este está rapeando. y No sé, ¿a dónde está el mambo? O sea, 20.000 cosas que decían. Y a nosotros, imagínate uno, unos chamacos, yo con 18 años, ¿qué me importa lo que piensen estos viejos? En mi mente, vamos para adelante. Y la juventud habló entonces, pero la juventud siempre va a hablar, en cada generación, entonces uh -huh. uno se va poniendo este más como este, acorde también a, pero, a la época al momento, de lo que viene total, entonces yo sí, le, yo sí le, le estaba poniendo atención, es que en el 2000 lo que pasó fue o sea, mi idea en ese momento era que, porque yo sentía como una inquietud Dentro del grupo que cada quien quería hacer como, como el cantante, el protagonista, sí. el, y yo decía, señores, podemos hacer como el grupo Kiss, que lo hice, el grupo de Rock Kiss, que en los 80, todos sacaron un disco en solitario, sí. uno sí. le fue más o menos, el otro le fue como quiere pero sin dañar la marca. Y después de refrescarnos en un año, dos años, tres años, nos reunimos de, de nuevo. Ellos no querían. Entonces, al final, lo que decidieron es, bueno, queremos seguir e intentar hacer todo esto, pero sin ti. So, no era un momento que yo dije, bueno, yo soy Magic, que yo soy el duro del grupo, yo me voy. No, yo traté de mantenerlo. Eh, cuando yo vi que eso pasó, yo tengo que regresar a lo mío, hacer la música. Y lo primero que me di cuenta era que hay otra ola que viene, y hay que ajustarse a esa ola y eso se llamaba reggaetón sí, yo estaba en Nueva York eh, y viendo todo lo que estaba pasando eh, especialmente con, con el álbum de, de La Ballarde de Tego Calderón ahí fue que yo dije, señores hay una vaina pasando chequea lo que está haciendo Tego, chequea lo que está haciendo Dale Yankee, chequea todo lo que, lo que viene por ahí y por lo menos yo respondí con el tema de meneando la pera, que no viene siendo de, de, de una velocidad alta, incluso es más reggaetón que, que merengue, pero incluyendo mis elementos, o sea, todavía tenía tambora, guira y de todo, pero era un sonido mucho más agresivo y mucho más lento en velocidad, mucho más que se puede mezclar mucho más fácil con reggaetón que con merengue, merengue hip hop, por lo que sea, por, por, solo por el tiempo, ¿no? Y, el, y los sonidos, porque la batería era una vaina de reggaetón. Eh, y, y cuando tuvo éxito ese tema y tuve nominado como álbum de, de, de, del año y artista del año, compitiendo con Tego Calderón y de todo, yo decía, wow, ok, bien, le dimos le dimo donde era, pero lo que viene es mucho más fuerte de lo que se estaba viendo. Eh, y yo nunca abandoné. Eh, ni mi sonido ni mis raíces en ninguna manera porque obviamente salí, salí después de eso con, con el merenguito con Eddie Herrera que lo saqué de, del álbum eh, y, y me fue súper bien con ese también fue el merengue más, más tocado en los Estados Unidos ese año, tuvimos nominado en los billboards todo y todo eso viene de mi prim, prim, primer álbum entonces, pero es diferente como lo que estábamos hablando ya empezar a empezar a crecer una nueva marca. Ah, esto es Magic World. Ahora, yo agarro esos mismo éxito y digo, este nuevo sonido de Proyecto 1 saliendo de los 90 para los 2000 y explotata a 10 veces más, porque ya tenía el nombre, ya tenía todo, pero así era y yo tenía que hacerlo en solitario y ya, y así fue que pasó y y yo, lo, o sea, yo siempre digo, o sea, lástima de la manera que un, una agrupación que pautó tanta historia musical, tantos éxitos eh, y, y tanto, eh, tanta vuelta para la cultura también, ¿no? O sea, que, que, se deja, que se deja de esa manera y de que después empiezan a sacar discos que no tienen nada que ver con lo que está pasando y obviamente el público decide. So, no importa si uno tenía el nombre. Porque yo no tenía el nombre y pegaba temas, ¿me entiendes? Uh -huh. Ellos trataron de seguir con el nombre y no lograron pegar temas. So, son cosas que pasan eh, este, y es el pasado, es como recordarse de, de, de, de, los, de los días en, en la U o el colegio o lo que sea, ¿sí uh -huh. ¿me entiendes? Pero sí. hay que seguir para adelante. Claro que sí. Bueno, Maye, uh -huh. ¿quién cree que fue el precursor de lo que conocemos como ese género urbano, ¿no? Eh, digamos, mucha gente también ha tenido como referente, por ejemplo, hablando ahorita de hip hop, de rap, a Vico, sí, sí en el escenario. Sí, yo, yo mira, yo te, te puedo hablar de mi punto de vista, de, de ser criado donde nació el hip hop, uh -huh. donde nació todo lo que hoy en día utilizan como base, en reggaetón, en vestuario, en, ve en, en todo lo que le dicen urbano. Eh, en Nueva York había un movimiento ¿no? o sea, de hip hoperos latinos latinos siempre estuvimos metidos en el género de hip hop dentro del break dancing dentro de los tigres que estaban rapeando, los DJs y de todo eh, ya en, por ejemplo en Panamá tenían un movimiento que era un poquito más dancehall, más reggae más con influencias de Jamaica, ¿no? Y viene siendo la base del reggaetón en Puerto Rico. Tú estás viendo Triller, Get Funky, este Vico eh, C, eh, Francesca, Lisa M. O sea, un eh, eh, un, trodemo, un movimiento en Puerto Rico, ¿no? Pero, por ejemplo, ese movimiento estaba en Puerto Rico. Eh, yo no lo sentía donde yo estaba. ¿Sí me entiendes? Nosotros estábamos era viviendo Rondi MC, todo lo que estaba pasando allá, ¿no? Y, y también básicamente igual en República Dominicana. Eh, con esos dos movimientos pasando, nace el movimiento que de nosotros, desde la capital del movimiento urbano en el mundo, que es Nueva York, ¿sí? La diferencia es que nosotros lo que hicimos fue incorporar sonido latino dentro de eso. Y yo, yo siento que por eso... El éxito, por ejemplo, el, el, el, o sea, ya estamos hablando, cuando digo el éxito, estamos hablando de ya ventas, globalización musical, ¿no? Entonces, por eso lo nuestro era eh, eh, mucho más fuerte que en esa época, tal vez lo que era un bico sí o, o todo eso. El general sí logró agarrar todo lo que estaba pasando con el dancehall, y empezar a meterlo un poquito más latino. Muevelo, muevelo, y, sí. y, y ese sí penetró. ¿Sí me entiendes? Ese sí penetró. Pero yo diría que igual no fue de la manera como pegamos nosotros. Ya era otra cosa. Sí. So, este, yo, o sea, no hay un precursor que dice, yo empecé el urbano, no. Sí. Habían diferentes movimientos, pero todos empezaron como, como en los mismos años finales de los, los 80, principios de los 90, y ahí fue que todo empezaba a, a, a pasar. Antes de eso era como quien dice, este está en su lado, el otro está en su lado, y ¿me entiendes? Entonces, fue por ahí. Bueno, y como lo mencioné hace un momento, Maggi Juan es el fundador de Ola, así, y de este movimiento urbano latino, y está presentando en Colombia este nuevo lanzamiento musical Pásame la Botella, pues una versión actual del clásico del 2005, hablemos de este lanzamiento musical Magic. Bueno, sí, este... Eh, eh, pásame a la botella, viene siendo ya como el primer sencillo oficial, eh, lo, lo, yo diría que lo único que se hizo como para, para empezar a calentar los motores, fue, fue una versión de Jerusalema que me dieron la versión latina oficial que, que, que gustó mucho, pero no le dimos candela ni nada de eso, lo sacamos, hablamos de cosas sociales y cosas, y lo voy a incluir en el disco, pero ya hablando de sencillo o sea, el primer sencillo oficial que le vamos, estamos dando con todo es pásame la botella, yo quería eh, regresar a, al mundo discográfico quería quería regresar durante ya la normalización de, de, de lo que estaba pasando en el mundo, o sea, de salir de la pandemia que ya, ya, van, a, ya van a empezar a, a abrir discotecas o hacer conciertos o, tú sabes, yo, yo en mi mente yo dije, bueno, yo creo que no creo que para el verano, pero creo que ya para como fin del año octubre, noviembre, diciembre, las cosas van así y ya yo quiero ir, sacar un álbum nuevo porque eh, porque tuve muchas pérdidas y de todo durante la pandemia y uno dice, güey ¿me entiendes o sea, si, si, si, si tú quieres dejar a la gente con tu catálogo como es, está bien, hiciste si historia te dicen leyenda ya tú estás bien tú estás frío, pero si te sientes bien y te sientes animado para seguir haciendo música eh, hazlo y, y nada, quería regresar con algo después de la pandemia con mucha alegría con, con, con, con, con buena vibra y también con un toque retro, ¿sí? O sea, que prende la fiesta, pero algo que la gente identifica, y yo, yo sentí que la botella de Machen Daddy era era, era la canción perfecta para hacerla, para, para agarrarlo, regrabarla, cambiarle mm -hmm. los códigos, producirlo, subirle la velocidad, meterle diferentes fusiones, cambiarle la letra, hacer invitaciones, eh, pero a la misma vez Manteniendo la misma fusión, tal vez no es el mismo sonido, pero es la misma fusión, de fusionar lo latino con lo urbano. Entonces, sí, sí. del la urbano, tiene ese bombo de, de, de, de, de Dembow, que está acabando ahora, este, y, y viene de nuestro patio. Eh, ahí fue la idea de invitar a Shallow Shack. Porque es un artista bien, bien este ranqueado que le mete al trap, que le mete al drill, que le mete al dembow. Y, este, y del lado de merengue, le dije, wow, sería cool. Agarra un toño rosario con una voz inconfundible, un estilo loquísimo con la trenza y que se pinta las uñas, se pone falda y nosotros lo adoramos, una leyenda para nosotros. Entonces, juntarlo todos y yo como puente en el medio, como siempre, puente entre los dos mundos, eh, y ese coro ya que tenemos yo dije, ok, estoy listo para regresar y por ahí vamos con la vuelta y, y gracias a Dios que los resultados han sido este, fenomenales Claro que sí, y además que he acompañado a estos dos grandes artistas dominicanos, seguro la canción es definitivamente un hit, ¿no? Va a ser el boom como de, de la temporada. Quiero también preguntarle Magic por el video, ¿no? Porque fue grabado en Colombia y República Dominicana, en Medellín y en Santo Domingo, ¿no? Aquí está, eh, es de mucha fiesta, como, como usted lo mencionaba hace un momento, de challenge, ¿no? Y toda la alegría y también usted como protagonista. Sí, sí, sí, no, total, total. Yo este, tuve la oportunidad de, de venir a, a Medellín un par de veces durante, durante la pandemia para, para, hacer, para grabar, para, para refrescar un poquito y tratar de, tal vez, prender la musa, ¿no? Eh, entre esas cosas, eh, grabé, grabé con, con un DJ de Guaracha eh, en su disco y vamos a hacer el video y ya teníamos seteado el lanzamiento de, de Pásame la Botella. Y yo dije, güey, en, en vez de agarrar y regresarme para Miami, y esperar que ABCD y de ahí para RD, para terminar, yo digo, ¿por qué no lo hacemos aquí en Medellín? Los equipos, los equipos aquí son súper, este, hay, hay, hay productoras muy talentosas, aquí hay buen casting, buen de todo Y. Eh, lo decidí de un día para otro y hablé con el equipo. Vuela este para acá y esto y esto. Y, y ya tú sabes, armamos como decimos nosotros el juidero aquí. Y me, eh, qué te puedo decir. Lo que quería transmitir en el video es eso total, lo que transmite la canción. Esa alegría, ese, o sea, ese retorno a la fiesta. Si ¿sí me entiendes, los tragos, las mujeres, los, todo el mundo pasándolo súper bien. Y lo que para mí lo que era más importante del video es que no se sentía de algún lado. O sea, tú ves el video y tú no dices, ese video, ah, eso sí, lo grabo sí. en Colombia. No lo sí, puedes sí, decir. Sí. Eso lo grabo en Miami, no lo puedes decir. Santo Domingo, uh -huh. no lo puedes decir. Nueva York, no lo puedes decir. Porque era importante para mí que se sentía de todos, uh -huh. global. Y entonces me enfoqué mucho en el casting también para asegurar que teníamos diferentes colores y sabores y tallas y de todo. Um, y ya, o sea le, le, le hicimos todo eso el video quedó súper bien y, y, y se, está, se está disparando y nos sentimos súper bien con, con los resultados hasta ahora claro, claro que sí, esta canción es también para celebrar que se acabó la cuarentena no a propósito sí. de la cuarentena ¿cómo le fue? ¿cómo estuvieron sus proyectos? ¿qué tan fácil fue grabar a distancia y en la virtualidad? Bueno, este, muy fuerte, obviamente, no, no, no, la cuarentena ha pasado fuerte. Eh, eh, como te dije, mucha pérdida de familiares, amigos, colegas. Eh, pero a la misma vez sentí como un renacimiento total y por eso que yo dije, wow, okay. yo creo que ya, ya debes empezar a a grabar y seguir seteando, o sea, seguir como agregando a tu legado, ¿no? Y a tu catálogo, que es lo que, que es lo que estamos haciendo. Eh, obviamente, eh, la tecnología hoy hizo las cosas más fáciles para poder colaborar y hacer cosas, ¿no? O sea, poder mandar mandar el tema a Chelo, mandar el tema a Toño. Y, y que me graben y que me mandan la voces y ok, pero hazlo así, cámbiame esto y esto y esto y te lo mandan de nuevo o sea, eh, no es lo mismo de estar en el estudio ah, ok, esta parte, vamos de nuevo uh -huh. eso es así, en esto ya es diferente hacer oh, oh, hacer cambio, te lo mandan y en esa canción, no en todas pero en esa canción me demoré como, como, como un año uh -huh. ¿sí me entienden? De, de, sí. De, de, de, de, desde que empezamos a, a grabarlo desde, desde, desde que empezamos a hacer la, la pista y la producción hasta que terminamos y mezclamos y ya lo tenemos listo. Era como un año, pero para mí era porque necesitaba que sonara perfecto, eh, eh, tú sabes, el tema y la fusión y de todo. Para mí era muy importante eh, y, y, y empecé a probar el tema y las discotecas, DJ, ponme esta vaina, que lo que era boom, y te lo tiran para ver, wow, es una versión nueva, que ok, reacción bien, entonces uno hace su comité, su vuelta, y ya cuando uno se siente seguro, ya, o sea, ahí sí hay que darle con todo. Bueno, este disco saldrá a finales de este año, también traerá varias eh, colaboraciones, podemos saber quiénes más nos estarán acompañando? Eh, no pero lo que sí te puedo decir es que eh, vengo con colaboraciones con este, dominicanos, con boricua con colombianos, y estamos este, y en eso ahora, estamos puliendo, eh, imagínate si me demoré un, un año en el tema, no me voy a demorar tanto tiempo en el álbum porque ya llevo tiempo grabándolo, pero sí, yo creo que para final de... Para final de, del año, sino al principio de, del 2022, cuando vamos 22, ¿no? so, Con eso sí te puedo decir que vienen muchas fusiones, vienen colaboraciones y yo diría que vienen sorpresas, o sea, lo que no se esperan, que es lo que me encanta más, sorprende a la gente. Bueno, Magic, hágale la invitación a nuestros seguidores para que estén muy conectados el, al lanzamiento de este disco que saldrá a finales de este año. Okay. Bueno, ya tú sabes, mi gente, aquí Magic Juan, el duro, tú lo sabes, eh, esperen muy pronto mi nuevo álbum, eh, álbum número 4, mi primer álbum en más de una década, así que tú sabes que viene, viene, viene bien potente y bien cargado, así que chequéalo, eh, me siguen en mis redes, arroba Magic One, y, y por ahora siguen disfrutando de mi nuevo sencillo y video, pásame la botella, ya lo sabes. Bueno, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, esterefónica.com, Twitter y YouTube, arroba esterefónica.